Sí, buenos días. Eh, hoy hemos tenido la lectura del auto de apertura a juicio. Eh, el próximo paso es la designación del tribunal que va a intervenir en el debate oral contra el señor Matic. Así Se que estamos a la espera ya, pero bueno, eh, entiendo que serán los próximos 30 días el debate oral. ¿Consideran que es culpable, autor de los hechos se han realizado ustedes el aporte de prueba documental que así lo afirma? Efectivamente, hemos coincidido en cuanto a la calificación que ha realizado el Ministerio Público Fiscal, eh, ambas partes querellantes y entendemos que la pena que se ha propuesto y que, que se va a solicitar en el debate oral es la correcta, la adecuada, en función de la complejidad y de los delitos que se le atribuyen. ¿Hay camarajes, hay... Digamos, pericias psicológicas que se han aportado a la causa. Hay audiencias videograbadas, hay pericias psicológicas, hay prueba testimonial y documental que se ha aportado tanto del Ministerio Público Fiscal como de las partes que antes, a a los fines, por supuesto, de comprobar eh, que el señor Matiz ha realizado los delitos que se le imputan.